Mano, buenas, buenas tardes, ahora sí, ¿Buenas tardes? ahora sí si te bien, escucho <ríe> wow, qué tal mi hermano, pastor, adorador, ahora es sí. un gusto, poder tenerte en esta tarde en nuestro programa Renovando Vida muy buenas tardes, muy buenas tardes, eh, bendiciones, alegre de estar ahí con ustedes Ay, <ríe> En programa muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bendiciones, alegre bueno. de estar eh, ahí con usted. Es mi cuéntanos, eh, cuéntanos, preséntate. Eh, ¿Cómo iniciaste la carrera de público digital? ¿Aló? ¿Lo escucho? Sí, cuéntanos, mí ¿cómo iniciaste en la carrera del ámbito musical? Ahora que eres adorador, compositor, cuéntanos. Eh, nosotros siempre hemos tenido una inclinación a lo que es la, la música urbana, trap, reggaetón, la adoración. Eh, por muchos años fui eh, pastor de adoración y verdad, he cantado con diversos grupos, diversas bandas. So, la música siempre ha sido algo que está en mí, en mi familia, en mis tíos, en mi padre, que es evangelista. Um, y la música que me alcanzó a mí cuando yo andaba, digamos, yo vengo de un pasado muy fuerte, de las calles, de las drogas, de la afiliación con muchas diversas pandillas. Dios me alcanza de eso por medio de la música urbana. Uh, trap, reggaeton y, y el, el primer grupo que yo escuché era un grupo hondureño que se llama Raza for Christ. Yo no sé si todavía hacen, hacen música o no sé, pero ese fue el primer disco que yo lo escuché y lo escuché, lo escuché y casi lo quemo de tanto que lo escuché porque era una letra que me llenaba. Y de ahí me inspiré y dije, bueno, pues lo que estoy haciendo para el mundo hay que hacerlo para Dios. Y por mucho tiempo solamente fue en inglés y hasta hace, digamos dos años, fue que comencé a desarrollar un poquito más el español para hacer música en español también para el pueblo que nos sigue. ¡Guau! Wow. Sí, para nosotros es una bendición poder tener en, en nuestro programa en esta tarde, ¿no? Porque ya el tema ya está sonando 24-7, ¿no? Y yo sé que ese tema, quien lo escuche, ¿no? Dios está en primer lugar. Y fue cuando comencé a hacer música, eh, solamente, en ese tiempo, solamente estaba sirviendo bajo mi pastor, estaba sirviendo bajo mi mentor, el profeta José Fox, eh, y cuando nosotros estábamos en esa transición, Dios me llama al pastorado, nunca dejé de hacer música, pero no le había puesto, digamos, la atención que le estamos poniendo ahora, porque yo dije, bueno, esto lo hacemos para ganar almas. Pero de repente Dios comienza a abrir puertas eh, con personas en el género donde nos permite alcanzar mayores niveles de exponer la canción y alcanzar más personas. Y yo dije, ok, señor, entonces tú quieras hacer algo aquí. Pero para contestarte la pregunta, que yo crea que voy a hacer esto por mucho tiempo, no lo creo. No lo creo. Creo que es una temporada, unos años que Dios me prestará para hacer música de esta, pero siempre, siempre, siempre eh, donde yo estoy parado me llevará de nuevo a lo que es hacer eh, discos, hacer canciones de adoración, colaboraciones en adoración. So, aunque es una forma de adorar, yo sé que yo hago la broma siempre, no voy a tener 50, 60 años y rapeando en un altar o, o tirando la pista <ríe> en una plataforma, sino que... Dios me, me lleva por este camino para producir más ciertas cosas y después eh, soltar unos temas simplemente en pura adoración. Amén, Esmi, qué tremendo, qué tremendo. Cumplimiento, ¿no? Sabemos que esa canción va a cumplir eh, el deseo, ¿no? El llamado de cada oyente que escuche esta canción, cada persona, Dios le va a hablar, ¿no? No creemos en la palabra del Señor que Dios va a hablar a través de esta canción. Bueno, Esmit, otra pregunta que te voy a decir. Eh, cuéntanos. Eh, ¿Cómo te llamas? ¿De qué país eres? No, para ir entrando más o menos para que la gente conozca más de ti. Hablando de ti un poco. Ok, so, bueno, mi nombre es Enmit José Trejo. Mi primer nombre está raro porque cuando, cuando yo nací, eh, el equipo más fuerte, digamos, de lo, del fútbol americano, eran los Cowboys. Y había un wide receiver que se llamaba Emmett Smith. Y él sigue vivo, pero no está jugando ya, obviamente. Yo nazco en el 92 y mi papá está ahí, pero no, no tiene pensamientos. Mi mamá está ahí, tampoco tiene pensamientos. Mi tío me nombra. Y claro, como un buen latino, como un buen hispano, él no supo desletrear bien el nombre. Se me puso una N, una H, una M por ahí. Y dijo, bueno, el primer nombre está difícil, pero le ponemos José Trejo, que ese es José alrededor del mundo. Y así obtuve mi nombre. Yo nací en Dallas, Texas, 1992, marzo 27. Eh, Dios me introduce a este mundo y aquí he radicado en, en el área de Dallas, Fort Worth, Texas. Um, Cristo me alcanza de una vida de completamente ateo. Eh, a los 16 años, ahora yo tengo 29 años, no crecí en un hogar cristiano, sabían de Dios o hablaban de Dios, pero no era esa relación de Dios. Eh, pero realmente soy una persona que yo creo que me gusta reírme mucho. Eh, la vida es corta y el mañana no nos es prometido, así que hoy disfrutamos del día como que si fuera nuestro último día, y hoy servimos a Dios como que si Él viniera hoy. Y creo que eso es un lema que es mío personal y lo hago personal. Eh, soy una persona de familia, me encanta pasar tiempo con mi gente, con la gente que yo amo. Me gusta ayudar a gente. Al que el mundo desecha y la sociedad dice ya no sirve, son los que Dios pone en mis manos para poder hacer de ellos uh, lo que Dios siempre ha destinado. Dios nunca destina a nadie que viva una vida eh, en... En, po en pobreza mental, en ataduras mentales o eh, cosas así que los apartan de lo que es el diseño de Dios. Soy una persona que me gusta ayudar, soy una persona que creo que desde antes había un deseo, pero no fue hasta que tuvo un choque con Cristo, que pude entender que no es simplemente dar la mano a las personas, sino también una opción de que cuando ellos partan de esta vida a una eternidad, que tengan una eternidad con el Señor. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Si tenemos una fila de preguntas, wow, estamos bendecidos esta tarde. Por eso que se llama Renovando Vida, ¿no? Vamos a renovar Amén. vida, a través del testimonio, a de lo que Dios ha, ha hecho contigo, ¿no? Para Amén. que esas palabras que tú nos vas a dar puedan explicar a otras personas que van a ver este programa. Vamos, están escuchando a esta hora, están, están dando más de 25 oyentes. Que está escuchando esa transmisión ahorita. Wow. ¿no? <risa> Otra pregunta. Dime. ¿Hasta dónde pretendes llegar canción? ¿Hasta dónde qué, perdón? ¿Hasta dónde pretendes llegar con esta canción? Yo creo que. ¿Hasta dónde pretendes llegar con esta canción? Yo creo que me gustaría llegar, eh, obviamente, poder eh, cantarla en, en diversos lugares, diversas partes pero con el simple hecho de recordarle a ciertas personas, más que nada que los sueños que las personas han dejado a un lado, uh, comiencen a revivir, so, de que me encantaría llegar lejos, me encantaría llegar lejos, um, porque sabemos que el Padre eh, nos ha preparado para un tiempo como este y quiero que Dios nos lleve a lugares donde las personas han dejado de creer, donde las personas han dejado de pensar o están dudando en Dios y llevar ese tipo de mensaje para dejarles saber, hey, uh, él es un Dios de cumplimiento, él lo va a cumplir, a lo mejor no es la forma que tú piensas o en que tú quieres, pero el cumplimiento siempre llegará, cuando es Dios el que lo habló, no hay hombre que lo pueda detener y me gustaría llegar a diversos lugares, en diversas estaciones, diversos eh, diversas listas de, de canciones, de plataformas eh, que se escuchen en, en, en diversas naciones y eh, que algo suceda donde eh, las almas puedan interactuar y las personas que han dejado de creer comienzan a creer que si buscan de Dios eh, le hallarán y poder nosotros ir con este tema y decir, ok, mira, esto es lo que es. Y vienen varios más, así que no es el único, creo que es un tema muy profético. Wow, ¡Qué tremendo, mí, de verdad. ¡Qué tremendo que nos cuentas esta hora de la tarde! Bueno, estamos en vivo a todo el público, a todos los oyentes que estén escuchándonos, ¿no? Estamos en Facebook, estamos a través de la radio también renovado por Cristo. Para mí es un privilegio tenerlo a ese pastor, a ese adorador, a ese esposo, ¿no? Que Dios le daba ese llamado de, de cantar, ¿no? Bueno, Esmí, te voy a hacer otra pregunta. Dime, sí, con este ¿cómo es contigo? ¿Cómo fue mi encuentro con Dios? Bueno, eh, para, para no tomar mucho de tu tiempo, pero para dártelo así como es, eh, Cristo Cristo me alcanza a los 14 años de edad. Era una iglesia muy pequeñita en Irving, Texas, que es una ciudad aquí cerquita de Dallas, Texas, um, una ciudad pequeña. De repente, nosotros teníamos una, una amiga eh, hondureña, para que sepa un poquito más, mis raíces son centroamericanas. Mi papá es de Salvador, mi mamá es de Honduras, y la mamá de mi mamá es de Nicaragua. So, um, nosotros eh, teníamos unas amistades hondureñas, y a cada rato invitaban a mi mamá a la iglesia. Y yo ya estaba caminando por un camino donde me estaba juntando con las personas equivocadas. Y nos invitaron, llegó un predicador de México, que hasta el, el sueldo yo no me recuerdo el nombre de él. No sé, no sé quién es, si lo buscaría, no, no, sé, no sé cómo encontrarlo. Eh, llegamos, y cuando nosotros estábamos allí, eh, hicieron un llamado al altar, y vi que los jóvenes pasaban, y vi que... Y lo voy a decir así, ¿verdad? Porque yo no sabía de Dios, yo no conocía de Dios. Yo miraba que los jóvenes caían al piso, y hablaban en lenguas raras, y yo decía... ¿Pero qué están haciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Por qué se están sintiendo así? Y yo decía, pero yo no quiero pasar a saber qué, qué trae ese hombre o, o qué es lo que él está haciendo. <risa> y, y estaba un poquito asustado, pero eventualmente pasé. Yo dije, ok, pues a ver si este hombre también me puede tirar a mí. A ver si él también tiene ese poder para tirarme. Y cuando él comienza a orar por mí, no duré ni dos segundos y estaba en el piso. Y me levanto y yo digo, pero ¿qué me pasó? Y era, y era como un, un impacto que sentía en mi corazón. Y pasé dos veces más. Y dije, no, yo tengo que ir otra vez. Pasé otra vez. Me pasa lo mismo, al piso. Yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que él está haciendo? Yo quería saber, hacer lógica, ¿qué es lo que este hombre está haciendo? Y a la tercera vez, cuando yo caigo al piso, escucho una voz que me dice esto no es un juego. Yo te estoy llamando. Y yo me asusté, y yo dije, no, no, no, no, no, la iglesia es para los viejitos, eh, yo no puedo venir a la iglesia, ya cuando yo tenga mi edad y ya termine mi vida, es cuando yo voy a acercarme a Dios. Claro, haciendo, corriendo el tiempo un poquito más, Dios me vuelve a alcanzar después de, eh, de meterme más profundo en las drogas, en las pandillas, en la vida de, de crimen, eh, Dios me alcanza de nuevo a los 16 años de edad. Um, y si tú me tocas afuera de un templo, yo creeré que tú eres Dios y que no son mis emociones. Y fue, Dios eh, me marca, Dios me llama, Dios me toca. Y cuando nosotros eh, y fuimos a la iglesia, yo me acababa, este, y te digo, yo me acababa de fumar un cigarro y yo entro adentro de la iglesia. Con todo el humo de cigarro encima. Nuevamente, me encuentro con un hombre de esos locos predicadores. Y yo dije, este también está por lo mismo de aquel mexicano. Y este también era un mexicano. Y yo dije, ¿qué estaba pasando? Y él viene y él ora por mí. Me pasa lo mismo. Yo estoy en el piso como, de, ¿qué me pasó? Y a los tres domingos, Dios me visita en mi apartamento. Y lo único que yo podía decir... Cuando mi, cuando mi cabeza toca el piso, lo único que yo podía decir era, Señor, perdona Yo no te conozco, pero ciertamente tú eres real y tú me estás llamando. No estoy en una iglesia, estoy en el piso de mi apartamento, eh, mis, mis papás están en la esquina llorando, eh, recibiendo a Cristo, yo, porque llegaron unos ministros de la iglesia de repente para hablar con nosotros y ahora... 29 años, estamos hablando de casi 12 años después, ¿verdad? Eh, ya, 10, 13 años después, eh, Cristo nos tiene aquí, nos rescate del ateísmo, de las drogas, de las pandillas, eh, y ahora estamos predicando el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de gracia y del amor de Cristo Jesús. Amén, ¿no te escucho? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal palabra que nos dejan, ¿no? ¿Cómo conociste a Dios? Qué tremendo, qué tremendo, ¿verdad, mí. Por otra pregunta más que te voy a hacer, que siempre le hago a todos los invitados, ¿no? Que tenemos acá en nuestro programa Renovando Vida, ¿no? Sí. Cuéntanos, ¿dónde fue el rodaje de la grabación, ¿no? ¿Dónde fue el lugar de grabación? Sí, ¿dónde fue el estudio de grabación? So, yo tengo mi propio estudio. Eh, como pueden ver, tengo un, un black screen eh, atrás, una, una pantalla negra. Y tengo básicamente un estudio que yo estoy creando. Tengo mi tecnología, mi, mis bocinas, mi televisor, mi computadora tengo mi hasta mi mueble aquí, tengo mi micrófono, tengo mi, mi booth donde, donde tengo el micrófono y todo eso. So, yo grabo todo aquí, hago todo aquí y se lo envío a, a dos de mis ingenieros de sonido. Eh, verdad. Le doy a dios por ellos. Uno se llama Matthew Scott Smith. Él está en el norte de Carolina. Y también a Edwin Cruz. So, tengo un blanco americano y tengo también un boricón puertorriqueño. Él se llama Edwin Cruz y él está en New Jersey. Yo les envío todos mis voces, todo, mis, todo lo que yo hago y ellos me hacen en la masterización, ellos le cambian a la pista, le cambian a la pista, ellos también me producen las pistas. Um, so todo lo que yo hago, yo lo hago aquí, lo hago interno y después lo envío para allá donde ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo, qué tremendo! Hola Smith, ¿me escuchas? Sí. Ya. Ahora otra pregunta que te voy a decir, que siempre le pregunto a todos. Es una pregunta tremenda, ¿no? Y cuando le pregunto a todos, ¿verdad? Se queda en shock, ¿no? ¿Por qué me preguntan eso? ¿Cuál es la frase de la letra de la canción con la que más te identifica? Yo tendría que decir eh, de tantas partes. Eh, tendría que decir que sería el sería la segunda barra y lo estoy lo estoy agarrando aquí sería cuando dice sin reserva sin condición todo lo que él habló se cumplirá se cumplirá mi Dios no fallará yo creo que eso fue en directo del corazón creo que eso fue algo que Dios me dio eh, como me dio la canción, pero creo que me lo dio más en esa parte porque el amor de Dios es un pacto incondicional. La Biblia habla de pactos condicionales y de pactos incondicionales. Y la sangre del cordero es un pacto incondicional. Ese es el amor de Dios para nosotros, eh, para siempre, para siempre. Y sin reservas, sin condición. Jesús nunca ha reservado, no se ha reservado nada. Él lo dio el todo por el todo. Él no me pone una condición para recibir su sangre o acercarme a Él. Él simplemente lo ha dado. Y he entendido que eh, en, el, en el cumplimiento estas cosas tienen que existir. En la canción, esta barra es la que más me impacta porque es, era yo declarando, se cumplirá, se cumplirá, mi Dios no fallará. Eh, profetizando, diciendo, si fuese que no sucediera, como quiera tú eres fiel, y como quiera tú cumplirás tus promesas, como a ti te parezca, no como a mí porque si Él nunca ha detenido nada, ¿por qué Él comenzaría ahora? Si Él nunca se ha reservado sus bendiciones para mí, ¿por qué ahora Él decidiera, no, ya no? No le voy a dar nada a Enmi, no le voy a dar a no, yo creo que es ahora donde Él más sin reserva, sin condición va a cumplir todo lo que Él ha hablado sobre nuestra vida. ¡Guau! Wow, ¡Qué tremendo! Sí. Bueno, y otra pregunta más. ¿A qué producción pertenece el tema? ¿A qué producción pertenece el tema? Ah, ¿Como quién es el dueño de los derechos? O? Sí, o sea, la producción. ¿A quién le pertenece, claro, los derechos? Ok, a mí, completamente. Completamente, completamente. Radical Records, eso es lo mío todo lo escrito, la pista, todo, todo, todo, todo, la letra, todo es completamente mío y claro, la estoy compartiendo con Yaya y ya, pero sí, todo, todo, todo lo que ustedes van a ver de mí, lo que yo escribo, todo lo que yo hago es mío. Ahora, si tengo que darle honor a donde se merecen honor, aunque yo hago mi propia gráfica y yo hago mis propios videos, eh, esta vez yo tengo que darle honor a Becky Fernández porque ella hizo el arte. So, si ustedes ven por ahí a Sound Art Media o a Becky Fernández en mis redes o etiquetada, eh, búsquenla, ella es buenísima, buena para trabajar con ella y hace artes bellísimos. Lo ha hecho para varios de mis amigos y mis amistades aquí en la ciudad. Así que en esa parte tengo que dárselo a ella porque lo sacó del parque eh, ella dio un home run con eso, ella ella hizo el arte, esa parte de todo lo que entabla la producción y el promo y el marketing fue, fue Becky Fernández de Summer, pero todo lo demás es de nosotros. Amén, qué tremendo, es mi verdad. Bueno, es mi, háblanos de tu sencillo, cómo nació la canción, coméntanos por qué el título, el proceso de la grabación, coméntanos un poco de eso. So, cuando nosotros, como hablé un poquito en el principio, de cuando cumplimiento sale a luz era simplemente porque estábamos pasando momentos donde queríamos ver la gloria de Dios y queríamos que las personas eh, entendieran quién era el Dios de cumplimiento. So, eh, nosotros comenzamos a, obviamente, juntar la letra. Yo la escribí. Le pido a Yaya que venga dentro a, a mi estudio y comenzamos a hacer la canción, a grabar y a enviar y la masterizan por allá y nos la envían ya terminada, el producto terminado, finalizado. Y um, entre todo lo que este sencillo carga, yo creo que carga promesas. Eh, hay una parte de la canción que dice, yo le sirvo a un Dios que nunca ha fallado, en cuanto a las cosas que yo no entiendo, se las doy. En esa parte, eh, el cumplimiento sencillo es para que las personas entiendan, Dios no falla aunque el hombre sea infiel, él se mantiene fiel a sus promesas y a su palabra. Hay cosas que no vamos a entender que van a suceder, cosas que no sabemos por qué sucedieron, pero lo que sí. yo no entiendo, no, no. lo doy. Porque para servirle a Dios, para que el cumplimiento venga, yo no tengo que entender a Dios, simplemente tengo que obedecerlo. Los cumplimientos, el cumplimiento viene por nuestra obediencia a Dios y es el la luz de cómo nosotros juntamos todo, ok, este tema tiene que ser algo que le haga a las personas entender, Dios no falle, Él nunca te deja, cuando lo obedecemos Él es fiel, Él nos saca de nuestra mentalidad pasada, al final de la canción yo hablo de esto viene de un exateo que no conocía de Dios y hablo de un exateo de la vida, de la muerte a la vida, Dios me alcanza y me da vida en medio de mi muerte en medio del pecado, en medio de mi suciedad, él decide darme vida. Una oración que hizo mi madre, permite que Dios venga y haga en mí lo que por tanto tiempo le habían prometido a, a ella. Personas que iban a la iglesia, y yo me no iba a la iglesia, decía, pero mira, tu hijo tiene un propósito, ora por él. O pídele a Dios que lo cambie o, o que se lo lleve. <ríe> y decía, gracias, Señor, porque en vez de llevarme, me cambiaste yo soy un cumplimiento aquí en la tierra tengo legado, tengo herencia soy heredero con Cristo Jesús, o sea, sus promesas son para mí, sus riquezas son para mí y es lo que esta, ocasión, esta canción eh, abraza es las promesas de Dios y mientras yo esté con él todo eso, todo eso tiene que cumplirse Amén Qué tremendo, qué tremendo puede que un fuerte aplauso a Smith, Trejo a esta hora de la tarde, menos tremendo, que tremendo, nuestro invitado de honor, de lujo, ¿no? Así que todos los oyentes que estén en sintonía a esta hora, vayan al canal Smith. Bueno, Smith, para que todos los oyentes, para dónde te podemos encontrar, compártenos tus redes sociales y tus proyectos que vas a hacer próximo, ¿no? Para que todos los oyentes sepan y te busquen a escuchar la, la canción que Dios está haciendo con ti. Ok, so, el eh, cumplimiento la pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Deezer, Amazon, Google, Música, Apple, lo pueden encontrar en todas partes. Eh, a mí, arroba Trejo Live, en cualquier plataforma, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, ustedes busquen en mi Trejo Live o Trejo Live. Así como ven mi nombre, lo ponen junto y le ponen L-I-V-E live, en mi Trejo Live o Trejo Live. Pueden encontrarme en todas las redes, en Instagram, en Facebook. Um, no tengo un Facebook personal, corro mi página eh, de figura pública por medio de la página de mi esposa. Así que si quieren encontrar a mi esposa, su nombre es Heidi Trejo, la pueden encontrar ella también en todas las redes y por medio de ella cualquier comunicación también lo pueden hacer eh, a nosotros. Eh, si quieren saber más información del ministerio, eh, o cualquier otra cosa pueden ir a booktrekollive@icloud.com. So booktrekollive@icloud.com. So para eso estamos para servirles para orar por ti no simplemente la música que viene tengo varios temas como tu imagen tengo dicen tengo eh, si te vas tengo fuego hay varias personas que van a estar incluidas toma la oportunidad para eh, decirte, Jorge, y a Radio Renovado por Cristo, eh, vienen temas, vienen temas con Fanny Plaza, sé que muchos la conocen, vienen temas con Alexander, que muchos ahorita vean el, el, el, el hijo de Luis Santiago subiendo, vienen diferentes temas eh, con diferentes personas en el género que Dios nos ha permitido trabajar con ellos, so, estoy más que emocionado, eh, mis amigas personales rubí Cavazos, personas que también Dios las está elevando en, de nuestra ciudad, de Dallas-Fort Worth así que esperen eso no sé con quién más, pueda salir un tema por ahí, no sé con quién más eh, Dios abre puertas pero un gran abrazo también a mi amiga Adabeth Sabé, si no han escuchado Él venció, ya sea ya todo el mundo sabe quién es Adabeth, Adabeth Sabé si no han escuchado, escuchado Él venció, es una canción que comenzó todo esto nos juntamos, hicimos una buena conexión y desde entonces me dijo, no pares, haz lo que tengas que hacer, Dios te va a respaldar. Y ahora aquí estamos, hablando contigo, Jorge, de todo lo que viene, así que sus oraciones. Wow. pero es mi no queremos así, ¿no? No sé si nos puedes cantar un pedacito de la canción que está promocionando a esta hora de la tarde. Sí, la de cumplimiento. Claro, claro, para que todos los oyentes, toda la gente que está en el Facebook, puedan escuchar, ¿no? La canción Cumplimiento. Bueno, le doy un poquito el, el, del, del verso y, y del coro también. So, Tengo todo el día buscándote, mi Dios. Tú eres mi aliento cuando no siento oxígeno. Tus promesas me motivan a creer, por más que ayer, mucho más que ayer. Te agradezco por todo lo que tengo mi Señor, nunca me has dejado y no vuelvo atrás. Hermoso cumplimiento vivo yo, disfruto yo, existe mi destino todo lo que Dios habló. Todo lo que Dios habló, todo lo que Dios habló, todo lo que Dios habló, el Dios de cumplimiento. Dios <risa> los bendiga. Wow, ¡Qué tremendo, qué tremendo! El mi trejo, aquí en tu programa Renovando Vida. Es una tarde tremendo, Bueno, hemos escuchado un poco de su testimonio, un poco del sencillo que ha estrenado. Él es pastor, es adorador. Ya sabe estamos con Smith, que él no va a dejar un mensaje final, mi hermano. ¿Puede dejar un mensaje final? Claro que sí. So, primero que nada, le damos gloria a Dios. Pedimos que en esta entrevista personas sean liberadas, sean cautivadas por el amor de Cristo. Sigan mi gente, donde yo he compartido mis redes de Instagram, gente que está aquí en Facebook, gente que está escuchando por la radio, sigan a, a Jorge, sigan a RenovadosPorCristo.org. Um, síganlo, síganlo, síganlo, síganlo. Esta es la primera de tantas cosas que vienen. Um, prepárense. Se trata de las almas. Se trata de que las vidas sean rescatadas, sea por una predicación, sea por música, sea como sea. Mi mensaje es busquen del Señor porque el tiempo se ha acercado. Así que si tú tienes un don, un talento y estás esperando que Dios cumpla algo en tu vida, deja de esperar y comienza a moverte hacia ese destino y mirarás todo lo que Dios va a hacer en ti. Va a ser para levantar a los demás y dejarles saber a los demás que él es un Dios que cumple sus promesas. Y él cumplirá esa promesa que así como lo vimos que se fue en los aires, así también. Él regresará por nosotros. Así que, Dios te bendiga. Wow, ¡Qué tremendo! Mi hermano, el mi trejo, La verdad es un gusto poder pues, tenerte en esta tarde en nuestro programa Renovando Vida. Yo sé que Dios va a hablar a muchas personas que han escrito esta entrevista a los que están escuchando en la radio, ¿no? Que Dios, Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de cumplimiento, ¿no? Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Solamente tiene que creerle Amén. ¿no? y perseverar, la, ¿no? Y seguirlo hasta el final, ¿no? Algo que aprendí, la palabra del Señor dice que a los que siguen y permanecen firmes al Señor hasta el final, Dios te da una recompensa grande. Amén. Así que no es mí. Así que un fuerte aplauso para ti, para tu ministerio y para todo. Así que ya saben, escuche la canción de mi hermano Smith Trejo. Cumplimiento 24-7 y en vivo. Aquí en tu radio, Renovado por Cristo. Así que muchas bendiciones, Smith. Amén, muchas bendiciones. Que te bendiga, mi hermano. Nos vamos con un pedacito de tu música para que la gente sepa... De qué video, de qué música estamos escuchando, estamos viendo, no para que la gente sepan la música de Smith Rejo. Así que no me quiero ir sin la música. Amén. <risa> <risa> Tengo a mi Señor, nunca me has dejado y no vuelvo atrás Hermoso cumplimiento vivo Yo disfruto Oyente, vaya a la plataforma digital A escuchar esta canción de Gran visión Así que un gusto mi hermano, es mi trejo, Dios te bendiga Amén Nos vemos y nos vemos con la radio Bendiciones mi hermano